¿Qué tal amigos? Bienvenidos, otra vez estamos aquí en Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Y el día de hoy, pongan mucha atención, porque no todo lo que ven es lo que es, y no todo lo que es, es lo que ven. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, la magia en el cine. Pues el día de hoy tengo un invitado que les va a dejar el ojo cuadrado. Es Ángel Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás, Estefanía? Él es mago de profesión. Eh, durante este programa se me ocurrió analizar dos principales películas, El Ilusionista y El Gran Truco. ¿Qué opinas de, de estas dos películas, El Ilusionista y El Gran Truco? Bueno, pues yo creo que empezando con El Ilusionista, es una película muy bien ambientada de entrada. O sea, cómo juegan con todos los colores para crear una atmósfera como. De época. De época, primero, uh -huh. eh, cuando juegan con teatro, con este cambio a que el actor eh, cambia su personalidad por la tragedia y empieza a hacer esta magia como más oscura, o sea todos los momentos están muy bien logrados para que el espectador sienta, sienta esa magia y siente esos cambios en el personaje y respecto a la magia es muy bonito porque si sí meten varios elementos que son muy reales, que son efectos que, que se hacen en la vida real y está estos detalles, pero creo que consiguen un muy buen resultado, de la Esta es una película eh, muy bonita, muy bien hecha y Edward Norton hace una actuación maravillosa. En cuanto al romanticismo que le mete eh, la historia del, del mago que eh, empieza teniendo un, un maestro, del maestro casi no se sabe nada, solo se dice que desapareció junto con el árbol… Eh, lo cual desde el principio te deja un poco intrigado, no genera esa y igual con esto de incertidumbre. De cómo las personas van contando lo que recuerdan, porque y eso hago un paréntesis bien bonito que pasa realmente en la magia. La magia, las personas no suelen recordar lo que pasó en el efecto de magia, no, no suelen recordar al pie de la letra qué fue lo que sucedió, sino que recuerdan el cómo se sintieron. Mm -hmm. Entonces eh, lo que usamos mucho en eso, entonces en la magia era que la gente eh, veía un acto o escuchaba un acto y cada quien iba agregando cada vez más hasta el punto de que justo está como esto casi de leyenda de que el mago desapareció junto con el árbol lo cual es como una locura ¿no? es muy bonito, eh, creo que la película está muy muy bien lograda, tiene algunos momentos por ejemplo, eh, el árbol de naranja está muy bien presentado el efecto, como, como generan toda la atmósfera y es casi el inicio de la película es creo que Hubo como un, asesor un asesoramiento respecto como a los elementos mágicos, sí hubo como esa cuestión, pero a mi juzgar, dentro de las eh, películas de magia creo que es de las que se me hacen mejor logradas. Hay una escena, eh, por ejemplo, donde retoman como mucho la magia eh, muy, muy real, donde se ve que hubo un asesoramiento, donde unos niños le piden dinero. A Edward Norton, el de las monedas y del. Es un efecto muy muy bonito que particularmente se ve que hay yo creo que Edward Norton sí lo aprendió en la vida real para poder hacerlo. O sea, eso estoy segurísimo que no debe ser un aspecto de cámara. Estoy muy muy seguro que Edward Norton lo practicó porque normalmente tienen como asesores. Casi siempre que se filman este tipo de películas hay como un especialista que asesora. y sí, es muy probable que lo haya aprendido. Maravilloso, esa escena que me comentas a mí me, también me generó bastante alegría porque finalmente la magia tiene que transmitir eso, ¿no? La alegría, la, la despreocupación, los niños, si no mal recuerdo, son niños de la calle… Entonces, le piden unas monedas y le dice, tú tienes aquí todo, o sea, explótalo, aprovechalo y va sacando una y otra y otra moneda. Entonces, los niños quedan súper felices y, y, bueno, evidentemente, pues van a ir y van a divulgar esa experiencia oral de boca en boca con más personas hasta acrecentar la, maga, la, la, la, la buena reputación, ¿no? Del prestigio del mago. Totalmente. Que es es, Mucho esto que hablabas de los sentimientos… Tiene mucho también que ver con el cine, el efecto y los sentimientos que mueves a través de una película. En la primera, del ilusionista, yo creo que predomina el amor, el romanticismo, el, el lograr ese truco. Bueno, el mago conoce desde niño a, a Sophie. Hay un truco en el espejo, no sé si lo el recuerdas. Truco, el truco en el espejo, pero más allá de, de los trucos, insisto, ¿cómo está como narrado para que cautive a cualquier persona? Es muy difícil, piénsalo con no sé, otras puestas en escena de temas específicos, eh, esta de Gambito de Dama. Si eres experto en ajedrez, te gusta mucho el ajedrez, seguro vas a encontrar cosas que no hacen como sentido, pero está pensada eh, la obra para que cautive a todo el público. no Y lo mismo aquí, me gusta cómo narran los efectos para que la gente se sienta sorprendida como espectadora de ver la película, eso se me hace muy bonito. La narrativa, la narrativa que utilizan justamente antes de cada uno de los trucos en el ilusionista Creo que es como una palomita y al guión Sí, es y, muy bonito. ¿Y qué, cómo nos vas a sorprender el día de hoy, Ángel? A ver, pues cuéntanos Pues mira, podemos empezar con clásicos hay, hay unos elementos que se me hacen como muy simpáticos en la magia No sé si alguna vez llegaste a ver las bolitas de esponja. Son sí. muy, muy bonitas. Estas me recuerdan como una nariz de, de payaso. payaso. Son muy bonitas. Este efecto requiere un poquito de atención porque okay. pasa muy rápido, ¿no? Si yo lo pongo en la mano derecha, fíjate, puedo hacer así y viaja la mano izquierda. Y si lo hago así, regresa a la mano derecha. Eso no tiene ningún sentido, es un mal chiste, Dani, <risa> perdona. Quiero que revises que la bolita no tenga como un duendecillo algún personaje pequeño alguna cosa Un mínima ah. Ajá, que no te da como nada raro todo normal la bolita verdad sí, está excelente perfecta. E lo que me, sí sí sí lo que me gusta mucho de la bolita es que si yo la aprieto así contra la mano ahí da la ilusión óptica de que se empieza a dividir no pero si la sigo apretando fíjate cómo la bolita ya son dos se vuelve dos <risa> Rarísimo. quiero que pongas? Rarísimo. Es rarísimo, yo me asusto cuando pasa. Pon tu manita Sifani okay. excelente. Mira, una bolita va a ir a mi mano y la otra va a quedar en la tuya. Ahí cierra, por favor, aprieta uh -huh. fuerte y fíjate, la bolita desde aquí, ahora sí con el sonido, llega hasta tu mano, desaparece de la mía, abre tu manita. ¡No ¡Oh! ¡No manches! y las pelotitas brincan y a ver cuéntame cómo cómo viste las actuaciones de, de la película cuál es la que más te gustó uy es que ahí sí todos son unos actorazos por ejemplo Christian Bale uh -huh. Hugh Jackman que salen en el Prestige son unos actorazos, la verdad. Eh, también sale Scarlett Johansson. Scarlett Johansson también Mira, sale actuando bellísimo, ¿cómo no? Ahí en esa película del truco final, el gran truco, mencionan una frase que, digo, es, es un dato <risa> curioso, ¿no? Dice, el mejor truco para este distraer al público es precisamente una mujer bonita, ¿no? en la magia pasa esto, que el mago se preocupa más por el acto que por el espectador, ¿no? Acá obviamente el... El espectador era soberbio, era un personaje complicado, ¿no? El príncipe. Pero muchas veces el mago está más enfocado en, ah, voy a asombrar a la gente, soy como la figura de atención. En lugar de pensar en el espectador, hay un clip que pueden encontrar en YouTube que de Mr. Bean. Muy simpático que eh, pasa a Mr. Bean al frente, un mago lo, lo pasa a Mr. Bean él no quería pasar al frente, fue como un accidente. De hecho, es un accidente, ajá. porque él le levanta la mano para, para llamar trago. al mesero. Ajá, exactamente, para pedir un trago y, y pues lo pasan, ¿no? Pero ahí Mr. Bean, lo, lo que pasa es que el mago se sigue con su acto después de haberle como desaparecido el reloj a Mr. Bean y... y él está obsesionado ajá, buscando su reloj. Y Mr. Reloj. Bean se obsesiona en el reloj. Entonces ahí lo que es fatal es que el mago ...nunca voltea a ver al espectador... ...nunca se preocupa por qué necesita el espectador... ...él sigue con su auto, tal, tal, tal... ...y Mr. Bean hace lo más normal del mundo... ...querer buscar su reloj porque... ...se mete a la caja sí, de espada... Ya no, ...ya no tiene la atención, ya no él no quiso participar... ...cuando un espectador no quiere participar... Eh, ...va a ser una situación incómoda... ...y va a ser una situación eh, contraproducente para el acto... ...entonces también es... Eh, la, disponibilidad eh, ...la disponibilidad del, del espectador y la atención que tiene que poner el mago hacia, hacia ellos, hacia los espectadores. La magia del cine ha ido evolucionando. Eh, la, los actos de magia junto con las películas, pues ahora son accesibles, digamos, dentro uh -huh. de lo que cabe, podemos encontrar muchas de estas películas tanto en plataformas, en CineClick, en Netflix, incluso en YouTube, y este, pues nos dan ese esa recreación que es necesaria para el alma, esa diversión, esa Totalmente. felicidad. Fíjate, me llama mucho la atención eso que comentas, se me hace como muy bonito, y me, me, recuerdo que citaste como el inicio a los Lumière, ¿no? como la relevancia que tuvo algo tan nuevo, ¿no? Pero eh, creo que platicábamos hace ratito justo que un personaje que para mí se me hace muy relevante en el cine y que va muy relacionado con este tema que estamos hablando de la magia es Georges Méliès. Georges Méliès, eh, o sea, él vino a introducir muchísimos elementos si lo piensas hasta cierto punto, el, el cine era como algo... Que se filmaba hard. y se exponía. Buscaba reproducir la realidad, ¿no? Uh -huh. Buscaba como reflejarla, ¿no? Tal cual era tan solo eso. Pero George Miller quiso darle este carácter estético... Eh, sí, mágico, porque él metía como muchos elementos donde hacía efectos de magia con la pantalla, con el corte de cámara, que digo, si eso ahorita lo vemos, para nosotros parece... Absurdo, ¿no? Hacer un corte de cámara y que de pronto ya aparezca algo. Pero entendiendo el contexto en el que el cine era algo tan nuevo, eh, tan mágico para las personas y que él jugara con esos elementos, era realmente muy mágico y pues ya metía puestas en escena, bailarinas, metía este, como todas estas narrativas... ¿De eh, magia dentro de...? De, de magia y de, y de muchos aspectos, ¿no? Que está este... Famoso de George Miller del viaje a la luna, uh -huh. donde el cohete se estrella con la, con la luna, es muy bonito. En lo personal, admiro mucho a, al científico, este... Mm. Es, Nikola Tesla. Nikola Tesla es sí. como muy eh, avanzado para la sí. época en la que vivió, sí, sí, sí, este, sí, sí, sí. invención de la corriente alterna, eh, y muchísimos inventos que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando, y en esa película, fíjate, nunca me había tocado una película de ciencia ficción sí. que utilizara un personaje tan tan de la vida real. Y esa analogía, ¿no? La competencia entre los dos magos uh -huh. y la misma competencia que llevaba en ese momento Nikola Tesla con Alba Edison. Sí, y aparte que plantea que esa máquina le iba a permitir como, como duplicarse, ¿no? Uh -huh. O sea, al teletransportarse como que también se duplicaba. Y estaba como esta comparación, te digo, de... Cómo había algo tan complejo, que era todo este aparato tecnológico que creó Tesla. Clonar a una persona Ajá. al instante. Y lo mismo, lo mismo en la vida real lo estaba presentando el otro mago, este Christian Bale. Simplemente con el ingenio, con su creatividad, ¿no? Teniendo el doble de la vida real, que no era un clon, era... Un gemelo. Un gemelo, justamente un hermano gemelo. este, Entonces te pone como esa disyuntiva de si realmente necesitáramos esa, como esos poderes, esa magia de verdad para transmitir la magia, o es simplemente la creatividad, el cómo nos las ingeniamos para sorprender ¿no? al otro. Y eso también se me hace muy bonito de la película, ¿no? esa comparación muy presente de la tecnología con, con el recurso hasta más básico, que ¿no? uh -huh. es un simple individuo que aproveches. Eso. Bueno, chicos, pues casi se nos acaba el tiempo. No sé si gustes dar a ah, tus datos, claro, por sí, supuesto, claro. para que el público que nos vea y quiera este pues contactarte claro, claro. y todo. Eh, me encuentran en Instagram como magoangel.mx. Este, por ahí voy a estar subiendo como diversos videos de magia. Ahorita están un poquito paradas porque bueno, la, pandemia, es la ¿eh? pandemia sí, sí, sí ha entorpecido un poquito varias cosas, pero ahí me pueden contactar cualquier este cosa un evento que llegan a requerir a divertirnos con la magia de Ángel ¿gustas eh, eh, no sé presentar algún otro truco sí, antes de irnos? Gusto. Claro, mira, vamos a lo que más me gusta, que son las cartitas. Maravilloso. Yo no sé si has oído Fanny o has visto que los magos suelen como marcar las cartas para reconocerlas, sobre todo los tabures que juegan mucho. Suelen marcarlas para saber dónde está un as O saber qué carta es esa, ¿no? Y la marca tiene que ser como lo más oculta posible, ¿no? Uh -huh. Es como lo que se busca Entonces, eh, pueden marcar las cartas de diversas formas, ¿no? Podrías marcarlas por la textura, por el color De muchísimas, muchísimas formas Lo que quiero intentar es justo eso Vamos a tratar de marcar una carta con un poquito de magia Toma una cartita, la que quieras No me la muestras a mí, pero sí muéstrasela a la cámara Yo me volteo no quiero ver nada, que se vea bien clarito. Okay. Oh, ¿La tienes? ¿La recuerdas bien? Sí, por supuesto. Agarra la boca abajo, por favor, Fanny. Uh -huh. Así en la puntita de tus dedos. Y vamos a dejarla más o menos por mitad de la baraja. Okay. Tú misma empújala para que veas que no muevo nada, que no toco nada. Todo legal, ¿verdad? Sí, que ya quedó alineado. Es que ahora... no haya habilidad ahí o juegos de manos. Lo que voy a intentar, Fanny, es muy sencillo. Es intentar marcar la, ma la carta con un poquito de magia. Por ejemplo, mira, me gusta tu vestido, es como muy llamativo, amarillo, ¿no? Es amarillo, ¿no? claro. Es que dicen, la que de amarillo se viste en su belleza <risa> confía. Entonces... Perfecto. Y es un, es un color como muy particular. Quiero que te imagines que tomas el color así de tu vestido, con imaginación. Puc. Ok. Pero tienes que hacerle... Puc. Puc. Puc. Muy bien. Y ahora imagínate, Fanny, que el color lo arrojas hacia tu carta. Así. No ¿Tengo me que pensar en la carta? Sí, piensa en la carta. Okay. Arroja el okay. color a la carta. ¿Lo tienes? Ok, ya. Yeah. Ahí debería estar. Y por absurdo que parezca, Fanny, ahora de entre toda la barajita, una carta cambia. Y si tenemos suerte, al igual que tu vestido, se vuelve no amarilla. Manche. Espera, espera, Fanny, por primera vez, para que el público ah. vea y que no hay ninguna otra carta amarilla, por primera vez, ¿qué carta escogiste? El rey de picas. Segurísimo. Sí, rey de picas. Exactamente, el rey de picas se vuelve amarilla y que se vea clarísimo a la cámara. Ok, ok, maravilloso. <risa> Pero no. Fanny, inténtalo de nuevo. Tu ¿Otra, dedito. ¿Otra vez? Punto tu sí, dedito sí, sí, aquí pues... encima. Vamos a intentarlo, a ver cómo anda esta imaginación. punto tu dedo encima del rey para que yo no me pueda acercar a la carta. Vale, así tu manita. Yo voy a pasar las cartitas así, Fanny, y en el momento que tú me digas alto, me detengo para que sea súper al azar. ¡Alto! Ok, mira la carta donde has parado Ajá. Que se alcanza a ver a la cámara ¿Listo? Sí Voy a dejarla más o menos ahí Y quiero que te concentres para que esta carta que viste también se vuelva amarilla ¿Lista? Eh, eh, ok Ahí debería de estar Fanny Y fíjate cómo de toda la barajita una carta cambia Fanny, no te estás concentrando no, bien, no, a ver de que, nuevo No, es que no pensé en la de carta nuevo. concéntrate en okay. la carta, ¿Lista? Y ahí de toda la barajita una carta cambia Fanny, perdóname la vida, por primera vez, ¿qué carta viste? ¿Qué ah, carta era? Seis de trébol. No, no, no, ya sé qué pasó. Creo que el error fue mis palabras, Fanny. Te dije que pensaras qué? que se volviera amarilla. Ajá, sí, amarilla. A lo mejor la única carta amarilla... Ay, no se manches. vuelve <ríe> seis de <ríe> trébol. Sí, no, quité la mano! Es rarísimo. Eso es algo muy extraño y, bueno, ya lo vieron ustedes en el público... No sé, pongan sus comentarios, Este, los vamos a leer, Ángel y yo, por supuesto. Que y también, gusto. si quieren que comentemos alguna otra película de magia, eh, pues pónganlo también en sus comentarios. Y si les gustó el videito, ya saben, like. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Explorando Ando.